Guardingo. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora vicepresidenta. Curioso acto electoral hoy, curiosa campaña electoral que hemos venido a hacer en una comisión parlamentaria, una comisión parlamentaria sui generis, que debatió el 155 que nos envió el Consejo de Ministros y que se mantuvo viva para una comparecencia del secretario de Estado Bermúdez de Castro hace poco, ...y que se ha mantenido también hoy para que el Gobierno venga a hacer campaña electoral... ...y los partidos pues, también puedan hacer campaña electoral desde el Senado. Para mí lo que más me preocupa es cómo han entendido ustedes, los señores del Gobierno... Que ...cómo tienen que hacer la campaña electoral en Cataluña. Usted el sábado afirmó en Girona que hoy por hoy Esquer Esquerra Republicana... ...y la actual marca del PDCAT están descabezadas por Mariano Rajoy y el Partido Popular... No por la Fiscalía, no por la Audiencia Nacional, tampoco por el Tribunal Supremo. Por Mariano Rajoy y el Partido Popular. Mire, han repetido ustedes hasta la saciedad que sin ley no hay democracia. Pero es que sin separación de poderes no hay ley. Un Ejecutivo no puede presumir de haber enviado líderes políticos a prisión. Y cuando eso pasa, yo tengo que decirle que no puede pasar. Ustedes tienen un problema con la separación de poderes. No se la creen. Pusieron de fiscal anticorrupción el preferido de los corruptos, vetan la tramitación en el Congreso de las leyes que no les gustan y ahora, además, se jactan de enviar a líderes políticos a la cárcel. Se lo ha intentado arreglar Enric Millo, su delegado en Cataluña, diciendo que usted se refería a descabezar la generalidad de Cataluña, pero usted fue muy clara, a Esquerra Republicana, al PDCAT y al independentismo. Usted no se podía referir a sacarlos del gobierno. Hubiera dicho usted descabezarlas y Generalitat. Usted se refirió a los partidos y a enviarlos a la cárcel. Y sin ley no hay democracia, sin separación de poderes no hay ley y con ustedes no hay separación de poderes. Y uno más uno igual a dos, con ustedes, los del PP, no hay democracia. Pero ¿sabe que es lo peor de todo? Que ustedes crean que así se gana votos en Cataluña. Que alguien les haya dicho que en esa rimada le está comiendo la tostada en Cataluña y que, tiene, y que tenía que ir usted a Cataluña... Aliar la gorda. Que usted crea que para ganar votos tiene que competir con armadas en el terreno más ultra es un problema, porque eso es lo contrario, lo contrario de lo que necesita Cataluña y de lo que necesita España. Necesitamos recoser y reconectar, y ustedes se sitúan en el otro extremo de los independentistas, dividiendo también a los catalanes. A mí me da la impresión de que ha venido usted hoy a que el Senado le dé la medalla de los 25 años de paz o de los 60 días de paz, que después de la chapuza del 1 de octubre que cometió el Gobierno, pues parece que se creen que ustedes sí que pueden sacar hoy pecho del trabajo bien hecho y de lo bien que ha salido el 155. Pero ¿sabe qué pasa? Que sin ley no habrá democracia, pero mucho menos la habrá sin sufragio, porque el voto es la base de la democracia. Y el jueves yo veo muy difícil que el bloque monárquico y los del 155 tengan la mayoría absoluta para poder hacer gobierno. Y el 155, usted ya sabe que lo hemos recurrido al Tribunal Constitucional, pero donde de verdad está recurrido hoy es en las urnas de Cataluña. No hemos tenido un proceso electoral normal, porque hay candidatos en prisión preventiva que no han podido hacer campaña. Políticos sin ninguna condena ni sentencia que no han podido ejercer un derecho fundamental de participación política como es el sufragio pasivo. A mí me hubiera gustado ver a Oriol Junqueras haciendo campaña. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy un demócrata. Y quiero decirle a Uriol Junqueras y a Carles Puigdemont que han gobernado mal Cataluña. Pero quiero decírselo en una campaña electoral en la calle. Yo quiero decirles que quien dice que Cataluña tiene una relación colonial con España está despreciando nuestras instituciones de autogobierno en Cataluña. Que el autogobierno nos hace ser un, pue un pueblo libre que podemos estar de acuerdo en que hay que realizar profundos cambios y avanzar en este autogobierno. Y que nosotros queremos que la plurinacionalidad, que ya es real en España, se constituya también en el Estado español. Que frente a la desconexión tras la sentencia del estatut, nosotros apostamos por la reconexión que decir que España es irreformable es reaccionario, que el cambio en España es hoy más fuerte, que poner a Cataluña de espaldas a España solo sirve para consolidar el bloque monárquico y que poner a Cataluña a trabajar para el cambio sí que sirve para echar al Partido Popular, pero no para seguir con la alternancia del bipartidismo, sino para entre todos y todas, catalanes, andaluces, manchegos, vascos, canarias, valencianos, castellanos, gallegos, entre todos y todas, conseguir un cambio profundo, sacar a los corruptos y volver a poner las instituciones al servicio del pueblo, recuperar los derechos perdidos por los recortes y el 135, y recuperar las instituciones de autogobierno de Cataluña perdidas con el 155, así como reconocer también el carácter nacional de Cataluña como una nación que tiene un proyecto compartido y común con otros pueblos de España. Señora Sánchez Santamaría, usted estuvo muy desafortunada el sábado en Girona. Dijo lo que dijo y lo dijo en un atril donde ponía «España es la solución». Porque ese es el lema de su campaña. Pero usted ni habló de soluciones ni habló de España. Usted habló de enviar a políticos a prisión y eso no contribuye a la solución. ¿Sabe por dónde sí pasa la solución? Por cambiar España. Cambiar España sí es la solución, porque una solución es la España que a ustedes no les gusta, esa España que les hace ver morado donde no lo hay, esa España a la que a usted le tienen alergia. En la España, es, la solución es la España del siglo XXI, la que soluciona sus problemas desde el diálogo y el reconocimiento a lo que somos un país plurinacional. Gracias.